muchísimas gracias, efectivamente en estos momentos me encuentro en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís frente a la Ayuntamiento Municipal, donde el colectivo de lucha popular en el día de hoy tiene una actividad vamos a conversar con José Mercado, quien es vocero del colectivo José, ¿qué tenemos para acá en el día de hoy? si sí, el colectivo ha decidido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 Quieren robarse todos los recursos del Estado, disfrazándolo de alianza público-privada. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Ricardo, quien es vocero del colectivo de organizaciones populares ante el supuesto cumplimiento por parte de las autoridades, los cuales se comprometieron a desarrollar una serie de obras en toda la geografía del Jaya. Pueden observar sus pantallas, el gran contingente policial que está custodiando en estos precisos momentos el eh, departamento municipal de San Francisco de la Concentración por parte del colectivo de organizaciones.